Hola, eh, bueno, buenas tardes. Yo soy Juan García, eh, soy el gerente de producto de computadores para Colombia en Asus. Eh, hoy vamos a ver la Strix Scar 3, eh, nuestro último lanzamiento de gaming eh, que se realizó ahorita en Computex. ¿sí? Este computador tiene unas características particulares eh, que vienen con los nuevos procesadores Intel de novena generación, eh, las nuevas tarjetas Nvidia y ya vamos a dar más detalles de la máquina. Listo, vamos abriéndolo listo, entonces vamos a hacer el unboxing de la máquina eh, esta máquina digamos eh, pues va a venir en una versión que va a tener un bundle en la que vamos a tener la máquina por un lado ¿sí? y para que nuestros clientes cuenten con todo eh, pues como todo el tema de la marca ROG y, y, y se casen con, con nuestra marca vamos a tener también este segundo que viene con maleta una maleta ROG Ya decía eh, yo, esa caja estaba muy grande <risa> sí ya la vamos a ver pues en detalle Empecemos acá, como a la, a la máquina Entonces, bueno, empecemos por acá Esta máquina es un portátil de 15 pulgadas Que viene, pues como ya les comenté, con las, la última generación de procesadores Intel bueno, pero cuéntanos un poco mientras la va abriendo, ¿qué implica esto de la novena generación? Bueno, esto es un refresh de generación donde mejoramos la arquitectura del procesador, eh, tenemos desempeño pues, muy superior a la octava generación, eh, pues esta generación puntualmente va a venir solo para los equipos de gaming, o sea, H, en donde vamos a tener una mejora en performance, una mejora en batería, ¿sí? Y otra otro update, pues van a ser las nuevas tarjetas de NVIDIA, ¿sí? en donde acá contamos con tarjeta RTX 2070, que es de la nueva serie, pues digamos que está andando desde este año, eh, esto también va a en, versio en versiones 2060, ¿sí? eh, 1660 Ti y 1650, son puntualmente las nuevas, en las nuevas tarjetas de NVIDIA, eh, este computador, digamos que tiene una peculiaridad, y es el primero en tener una pantalla de 240 Hz de refresh eh, pues en un portátil, ¿sí? Es bueno, simple. una pregunta, qué pena lo interrumpo, y es, ¿una persona normal sí alcanza a ver esa tasa de refresco o no? Sí se nota mucho la diferencia, eh, puntualmente en juegos de FPS, eh, pues digamos que el, el refresh rate es súper importante para el desempeño, ya se hicieron unos test, digamos, los, los hicieron pues, de headquarters, en donde realmente sí genera la diferencia tener una mejor tarjeta, tener una mejor pantalla. Entonces, ya ahorita, digamos que los juegos y el, el nivel de, digamos, en eSports y en, y en juegos de FPS, sí se necesita una pantalla bastante rápida. Ya, digamos que en el mercado hay monitores high-end gaming que vienen a 240 Hz. De hecho, nuestros monitores de ROG, eh, pues ya digamos que. Desde antes tenemos 240 Hz y ahorita es la primera vez que lo implementamos en un portátil. ¿sí? Entonces, pues digamos que entremos ya en, en, en detalle con la máquina y vamos a ver acá eh, pues, todas las novedades. Entonces, digamos acá, aparte de la pantalla, la velocidad pues, del refresh de la pantalla, tenemos eh, pues, el tema de Nano Edge, que es algo que venimos implementando. En todas nuestras máquinas, que es el tema de los bordes delgados en la pantalla para hacer el chasis mucho más compacto, uh -huh. esta máquina, digamos que, como ven acá atrás, tenemos, digamos que un, un borde extra, en donde lo que hicimos fue volver más compacta la pantalla, y acá extendimos la refrigeración para tener una refrigeración mucho más robusta, y donde vamos a tener salidas de aire, salidas y entradas de aire por la parte superior, entonces vamos a tener una refrigeración mucho mejor comparada con la versión anterior de Strix eh, y pues digamos que vamos a poder exigirle mucho más al procesador perfecto y cuando ¿Sí? hablamos de los puertos mientras va iniciando ¿Sí? eh, cuéntenos qué puertos trae y demás bueno en temas de puertos digamos que contamos con eh, pues digamos full acceso tres puertos USB ¿sí? eh, tenemos atrás USB de tipo C Thunderbolt, tenemos HDMI y tenemos puerto de red. Sí, el tema de carga también está atrás, pues como para eh, que no nos estorbe digamos a la hora de tener los mouse y los periféricos a los lados. También tenemos digamos que algo puntual y es el tema del keystone. El keystone es. Eh, espérate que está descargada la máquina. Vamos a, a conectarla. El keystone es eh, un tema de personalización de de la máquina entonces lo que va, lo que nos genera esto es que vamos a tener una forma de personalizar, de personalizar nuestros perfiles de juego eh, y tener accesos puntuales de la máquina a archivos a configuraciones aquí lo estoy sacando esto digamos que es, es un tema como de fidelización entonces okay. acá tenemos si lo puedes ver bien es un es como un holder para tener el Keystone, esto básicamente es como tu identificación, como eh, parte de, la, del, del, de ROG ¿Sí? Entonces cuando lo, o sea, acá lo sacamos, esto básicamente es una llave que te va a dar acceso a tu perfil de juego, a tus archivos personales En donde lo vamos a poner acá y justo cuando hacemos digamos que cuando la conectamos pues digamos que se nos abre todo este tema eh, de personalización de la máquina Perfecto. adicional mientras vamos sacando pues, eh, pues el cargador para que la aprendamos esta máquina cuenta como ven los bordes son muy delgados eh, no contamos con cámara web ¿sí? sin embargo nos la incluimos dentro del eh, pues dentro de la caja ¿Por qué ahora esta parte? Porque queríamos, eh, pues primero esta cámara es mucho más robusta que las cámaras normales. Es una cámara eh, pues que nos es VGA, es una cámara HD con pues, unas características más robustas. Ya vamos a ver bien, la idea era darle más calidad a la imagen y pues no tenerla que cargar todo el tiempo entonces acá está la cámara ¿sí? tenemos dos opciones entonces esta cámara la podemos ubicar en la parte superior de la pantalla como una cámara normal ¿sí? o la podemos tener en la base que tenemos esta base para ponerla digamos al exterior de la máquina donde la podemos ubicar en un ángulo diferente y no nos va a incomodar en ningún momento para la de tal forma que solo la voy a usar cuando realmente cuando la necesito el resto la, la guardo si ¿Sí? adicional eh, pues cuenta con un mouse strix eh, impact si ¿Sí? este mouse eh, pues digamos que hace parte de nuestro portafolio de periféricos pero lo vamos a incluir ahorita en la caja eh, de todas las, nuestras strix scar 3 entonces tenemos ya digamos que un bundle pues, bastante completo, en donde tenemos la cámara web, tenemos el mouse ROG y tenemos la maleta ROG, en donde no vamos a tener que recurrir a otras marcas, pues, para estar, eh, pues, digamos, casados ¿Todo? Con, con... Todo en el mismo ecosistema. Todo sí, en el mismo ecosistema. Para que vamos? sean realmente embajadores de la marca. Bueno, algo que me gustaría ver es el cargador, porque hay un mito, y es que entre más potente, más grande el cargador. Claro. Eh, no, pues, digamos que todas las máquinas de gaming siempre tienen pues digamos por ser un procesador de 45 vatios eh, pues requieren un input de, de carga mucho más fuerte que, que los portátiles regulares entonces pues acá si sí tenemos un, un cargador de 45 vatios que pues no es ni más grande ni más pequeño que el resto de las máquinas ni que la competencia entonces pues digamos que no ese estándar, sigue siendo okay. dentro, dentro de los estándares de gaming. Pero veo que se puede cargar, eso es bueno para los pobres que cargan estas máquinas en la espalda. Sí, sin embargo pues esta máquina también es un poco más delgada y un poco más, eh, más liviana que lo que teníamos anteriormente. Esta máquina pesa 2 dos, dos kilos, ¿sí? que personalmente pues yo usaba una máquina gamer hasta hace poco y pues uno se acostumbra a cargar todo, todo su, su kit de, de gaming. Eh, bueno, entonces ya acá vamos a ver el, pues el funcionamiento de la máquina, eh, pues digamos acá tenemos improvements versus eh, la generación <tose> de anterior, empezando porque acá tenemos un teclado retroiluminado por tecla, si sí, anteriormente manejábamos teclado retroiluminado por zona, acá podemos, digamos que customizar el 100% del teclado, eh, tecla por tecla como lo queramos, eh, también tenemos acá el tema del Numpad, entonces acá... Para tener el teclado mucho más cómodo, haciendo el chasis más compacto, básicamente lo que hicimos fue remover el teclado numérico de la derecha, ponerlo acá en el, en el mousepad, y pues digamos que esto es exclusivo de ASUS, y lo llamamos Numpad. ¿Y esto afecta de alguna forma la movilidad o no? Eh, ¿A qué te refieres con sí, movilidad? Sí, si lo voy a usar como si fuera un trackpad, ¿me afecta o no? No, entonces digamos ahí están los números, pero si yo me quiero mover... fíjate que está iniciando apenas... Eh, pues la respuesta digamos ahí es no, porque lo puedo prender, pero si lo muevo va a funcionar tal cual. ¿Yo al Numpad le puedo hacer algún tipo de configuración o no? Eh, no, okay. digamos que va a funcionar exactamente como, como si fuera el teclado numérico. Bueno, mientras va configurando ahí, también les muestro eh, pues en la parte de abajo. Antes teníamos una, pues, esto lo llamamos Lightbar, entonces teníamos una barra que era solo la parte frontal, ya la extendimos a todo el contorno del computador, esto digamos que es, es, un, es un gadget que le gusta mucho a los gamers, eh, como sincronizar todos sus colores de periféricos, todo esto digamos que entra dentro de nuestra tecnología de AuraSync, en donde pues digamos sincronizamos lo que es el teclado, todo, digamos, todo, toda la, la iluminación de el computador como de los periféricos okay. dentro de la misma, dentro del mismo patrón entonces queremos todo de un color, eh, una, digamos, intermitencia, si lo queremos que cambie, que eh, hay diferentes efectos que ya vamos a ver dentro del software de ROG. Viene con Windows 10 Home Edition. Sí, viene con Windows 10 Home. Eh, ahorita, pues, por la compra de, de estas máquinas eh, con RTX 2060, 2060, 2060, 2080 y 2070. Eh, vamos a tener un bundle de NVIDIA vamos a estar entregando dos juegos eh, por valor de 60 dólares más o menos eh, eso está digamos que vigente ahorita y lo vamos a estar comunicando dentro de nuestras redes entonces pues tienen que estar muy pendientes eh, para que les demos todos los detalles solo en Colombia o en algún otro país? Eh, es, que es regional sí es, okay. es un bundle regional para todas las tarjetas RTX eh, entonces pues digamos que cuando compren su máquina van a tener ya digamos que todos los juegos Buenísimo. Listos. Ya uno tiene todo para empezar. ¿La batería más o menos cuánto dura? Dado eh, la es, cantidad de LEDs est, y demás. Está dentro del estándar, pues digamos que por ser eh, pues LED RGB, pues no hay un consumo más alto de batería. La batería promedio de, de estas máquinas estaba más o menos en una duración de entre 2 y 3 horas, eh, pues digamos en, en, en exigencia alta. Entonces, pues digamos, acá les voy a mostrar esos pues digamos que es, es un efecto. Bastante atractivo que es cuando conectamos el Keystone y una vez tenemos como una interacción diferente con el computador. Eh, pues la idea de esto es generar comunidad. Todos los que tengan su Keystone, digamos que van a tener acceso exclusivo a eventos de ROG, a comunicación, digamos, exclusiva para estas personas. En donde lo que queremos es, es expandir esto y, y generar comunidad para que tengamos muchos embajadores de marca y pues los queremos premiar con eventos especiales y, y, y pues temas especiales de, de, de mercadeo, donde van a tener pues contenidos y... y ¿Esto cont es una especie de memoria o solo guarda la configuración o las dos cosas? Funciona, eso funciona por NFC, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues básicamente cuando lo conectas, se abre toda la configuración personalizada que tiene el, el equipo. Entonces, pero no funciona como una memoria almacenamiento. Ok, solo configuración. Es Exacto. una especie de tag. Exacto, tal cual. Entonces acá ya entramos. Entonces mira, les muestro el Numpad. Para que se fijen en el ángulo de visión, es bastante bueno. Y ahora vamos a ver el Numpad. Sí. Entonces acá ya tenemos... Es que le quito aquí el sticker como para que lo veamos. Mejor. Uy, claro, cambia sí. muchísimo. Entonces, pues acá es básicamente el NumLock, entonces acá está como un trackpad normal, y acá está con el NumLock. Ok. ¿Listo? Inclusive cuando tengo números puedo moverme. Creo que lo, lo debemos configurar, pero sí se puede. Ok. ¿Qué tenemos acá? Tenemos unos botones exclusivos, digamos, para todo el tema de gaming. Entonces tenemos el tema de micrófono, el modo turbo, entonces el modo turbo nos va a dar, digamos, que una refrigeración, pues a full, para cuando estemos jugando, y tenemos el botón de ROG, en donde vamos, nos va a abrir el nuevo software, eh, que se llama Armory Crate, en donde vamos a poder acceder a todas las configuraciones de la máquina, donde vamos a poder tener perfiles de juego, perfiles digamos de trabajo, entonces tenemos eh, modo Windows, ¿sí? entonces acá digamos que le damos prioridad pues a, a un tema más del sistema operativo, eh, no tenemos pues como un trabajo muy robusto, el modo silencioso, en donde vamos a tener prioridad en la, en la batería, entonces vamos a tener una batería más prolongada y pues vamos a minimizar el ruido de los ventiladores para cuando vamos a estar haciendo un trabajo mucho más liviano. Modo balanceado, ¿sí? en donde digamos que va a haber refrigeración, va a haber digamos que batería, eh, pues no se prioriza nada como tal. El modo turbo, en donde ya les mencioné que va a tener digamos que un mayor performance la GPU como la CPU y la refrigeración y el modo manual en donde vamos a poder eh, configurar esto a, a, lo, a nuestro gusto la pantalla no es táctil, ¿cierto? no, no la pantalla no es táctil okay. eh, pues precisamente porque digamos que la prioridad es el, el, la tasa de refresco, el ángulo de visión y, le, y el tiempo de respuesta que es 3 milisegundos listo eh, acá también podemos acceder a todo el tema eh, del Aura Sync, entonces acá está Aura, entonces acá era lo que les decía, acá podemos mirar, eh, pues cuando conectamos los periféricos, nos van a aparecer acá, digamos, que los, periféricos que los periféricos que tenemos conectados para sincronizarlo todo, y acá tenemos los efectos que podemos poner sobre el teclado, entonces lo podemos poner estático, de un solo color, lo podemos poner eh, como respirando, entonces nos va a hacer como una intermitencia, vi, eh, un poco lenta, strobing, que lo podemos poner en varios colores, ¿sí? y lo podemos poner mucho más rápido. Si acá podemos cambiar, ¿sí? como ven también, no solo el teclado cambia, sino la barra de abajo también, claro, sí, ciclo de colores en donde nos cambia digamos que todas las eh, pues por toda la gama de colores eh, digamos que tiene un efecto eh, pues bastante chévere y es se puede sincronizar con la música entonces una vez ponemos música el teclado va a alumbrar entonces, abramos acá youtube por temas de derechos de los nos toca un segundito ah. solamente Eso. entonces digamos acá pues con los bits de la música vamos a, a tener pues como el efecto en el, sobre el teclado Bueno, y ya entrando más pues como al tema ya de configuración acá podemos ver pues toda la, la configuración detallada es un procesador Core i7 9750H como les decía es de novena generación eh, esta, versi esta versión de esta máquina viene con 16 gigas de ram el disco es tenemos un híbrido entre disco duro y estado sólido, entonces tenemos un tera disco duro, más 512 estado sólido PCI Express, por eso tenemos digamos que dos unidades, eh, en el Wi-Fi tenemos también algo novedoso, y es la tecnología Range Boost, básicamente en esta máquina lo que queremos es, eh, pues, para los gamers es importante siempre tener una conexión muy rápida, y por eso muchos de ellos usan siempre cable, acá vamos a contar con dos antenas de Wi-Fi, en donde pues vamos a tener digamos una conexión mucho más estable porque digamos si se me cae la señal sobre una antena pues voy a tener digamos que un un backup y pues digamos que vamos a tener una, una conexión mucho más estable que las antenas regulares eh, acá tenemos la gpu integrada que es la intel y tenemos la rtx 2070 que son 8 gigas dedicadas de video la idea con esta máquina digamos un poco de lo que mencionabas de la pantalla este refresh rate solo lo, logramos con tarjetas de, de video muy, bastante robustos entonces esta pantalla solo está disponible en la versión 2070. Eh, en las versiones inferiores vamos a tener 2060 con pantalla de 144 Hz y 1660 Ti también con pantalla de 144 Hz. Perfecto, muchas okay. gracias.